Hola, ¿cómo están? Hasta ahora ustedes tienen eh, la opción de, para el proceso de intercambio, poder buscar los documentos que sus proveedores les han enviado. Pero ¿qué pasa con los documentos que ustedes han enviado? ¿Ya? Si nos a la bandeja de intercambio, vamos a ver que aquí aparecen solamente los documentos que nos han enviado a nosotros. ¿Ya? Pero una opción, o mejor dicho, una característica o funcionalidad que existe, que muchos desconocen, es que cuando ustedes hacen clic en actualizar la bandeja, Ahí no solamente se buscan los documentos que nos han enviado nuestros proveedores, sino que además se buscan las respuestas de los documentos que nos han enviado eh, nuestros clientes. O sea, para aquellos documentos electrónicos que nosotros emitimos y se los enviamos a nuestros clientes, ¿qué respuesta han dado nuestros, esos, nuestros clientes a esos documentos? ¿Ya? Esas son las dos opciones que se realizan cuando se actualiza la bandeja. Pero esas respuestas no se encuentran en esta parte, ya en esta parte solamente aparecen los documentos de nuestros proveedores. ¿Ya? si quisiéramos ver las respuestas de intercambio de algún documento en particular deberíamos ir al módulo facturación documento emitido abrir algún documento y luego en la pestaña de resultados de intercambio ahí podemos ver eh, el estado de eh, la respuesta de nuestro cliente en este caso podemos ver que eh, este cliente no ha generado ninguna respuesta para este documento que se le ha emitido ¿Ya? pero ¿qué pasa si necesitamos hacer esto mismo con muchos documentos? ¿Ya? obviamente en de ingresar a cada documento y empezar a buscar en la pestaña de resultados de intercambio es poco viable ¿Ya? otra alternativa sería revisar la columna intercambio ya que está acá, entonces podemos empezar a mirar y podemos empezar a mirar y bueno, obviamente vamos a llegar a un punto en que no vamos a querer seguir mirando porque también es, es poco viable esa forma de hacerlo y además tiene el gran problema que esa columna solo muestra una de las tres posibles respuestas ¿Ya? entonces tampoco es una muy buena alternativa en caso que queramos hacer búsqueda masiva pero es también esta la alternativa de poder buscar a través de esa, la forma correcta de poder buscar masivamente respuestas de intercambio es ir al informe de intercambio, que está en informes, respuesta de intercambio de T aquí nosotros seleccionamos periodo y podemos ver en este caso que tenemos 6 documentos emitidos y tenemos ninguno con eh, ningún documento se encuentra con eh, recibo, y tampoco recepción, ni tampoco resultado Vamos a seleccionar un periodo más grande para que podamos ver la diferencia entre eh, distintos estados no de agosto de 2015 hasta ahora Y ahí podemos ver que ahora sí tenemos documentos recibidos De hecho tenemos en este caso documento, dos documentos recibidos y además que están aceptados Obviamente podemos nuevamente, eh, como siempre, hacer clic en la lupa para ver detalles Y en este caso nos aparece el listado de los documentos que tenemos eh, aceptados y obviamente podríamos dar acá ir al documento y esto nos lleva a la pestaña de resultados de intercambio que estábamos anteriormente y podemos ver más detalles de la respuesta en el caso de que los documentos estuviesen rechazados por cualquier razón en esta pestaña vamos a encontrar información de por qué está el rechazo y también vamos a encontrar los datos de la persona a la que tenemos que enviarle eh, las consultas de por qué fue rechazado el documento y aquí vamos a encontrar correo electrónico o algún otro tipo de datos de contacto entonces recuerden en caso de que necesiten ver la respuesta de los intercambios deben ir a informes respuesta a este cambio de T. Y esa es la forma correcta y la forma más fácil de poder encontrar eh, los estados de eh, los documentos que nosotros hemos enviado a nuestros clientes. Como siempre, cualquier consulta pueden hacer en los comentarios o un correo electrónico a libre cl Que estén muy bien. chao